Eh, muy buenas noches, mi nombre es Raúl Ramírez Rodríguez, estudiante de la Universidad Nacional Abierta a Distancia, la UNAD. Hoy voy a enseñarles cómo cuidar la voz. Eh, inicialmente vamos a realizar un estiramiento del cuello, girando la cabeza de un lado hacia otro, de esta manera, permitiendo que el mentón toque cada uno de los hombros seguidamente vamos a rotar la cabeza de abajo hacia arriba manteniendo el mentón con los hombros. Este ejercicio nos permitirá que las cuerdas vocales y la parte de adelante del pecho se sientan totalmente relajadas. A nivel de vocalización vamos a tomar aire con el estómago y el diafragma mientras pronunciamos las palabras mío y miau pero de una forma un poco exagerada pronunciamos esas palabras nos hacemos un masaje en las mejillas para permitir que esta parte comience a vibrar y vamos a sentir una sensación de hormigueo mío miau mío miau mío mi miau mi mi seguidamente hacemos otro ejercicio que es poner nuestros labios en posición de pitillo o de silbido y vamos a mencionar las vocales o oh, Estos ejercicios nos permiten trabajar el músculo orbital de los labios y nos ayuda a que tengamos una mejor pronunciación. Bueno, quiero compartir con ustedes un poema que me gusta mucho. Realmente este poema yo lo, lo me lo sé desde hace mucho tiempo. Eh, lo aprendí en la escuela y es del poeta José Salgas y Carrasco. Y tiene como título Tengo un ángel tan bello. Tengo un ángel tan bello con unos labios tan rojos, negro, muy negro sus ojos, rubio, muy rubio el cabello. Junto a su cuna yo miro, su faz dormida y serena, más blanca que la azucena y más suave que un suspiro. Y en su rostro angelical brilla el alma candorosa como el botón, de una rosa en un brazo de cristal. Venid en su boca abierta. El sueño blanda sonrisa. Eh, no vengáis tan deprisa. Callad que no se despierte. No veáis con qué gracia. Va la tierna boca entreabriendo. Pues siempre que está durmiendo. Siempre sonriendo está. Tiene poco más de un año, no la ves, duerme ahora y al despertar siempre llora como si le hicieran daño. Mirándola estoy dormido y me estoy mirando en ella. La veo como una estrella en la noche de mi vida. Hermosa niña. ¿Qué suerte le guardará la fortuna? No mováis tanto la cuna Callad que no se despierte Es un ángel de hermosura De esos que un padre sueña Tiene la faz tan risueña Y la mirada tan pura ¿Con qué indefinible anhelo Miro su tez sonrosada, es un alma desterrada, sí, desterrada del cielo. Muchas gracias.